Buena, buena. ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito El Recuerdo, ¿eh? el jueguito El Recuerdo? Bueno, ¿qué les traigo ahora? Les traigo Yard Revenge Un juego que es de Atari 2600 Un juego que, bueno Trataba básicamente de una mosca humanoide o algo así Que está siendo invadida por una fuerza que se llamaba en el cuotil o algo así Decía el manual también que era un cañón que le estaba disparando a su base. Entonces, ¿qué tenía que hacer este compadre? Tenía que, tenía que ir a donde estaba el cañón, tenía que dejar como un, un detector de, de disparo o, o una mira para que su cañón eh, disparara al, ¿cómo se llama? Al, al malvado cutil que está al otro lado. Bueno, el cutil les voy a explicar un poco más el mapa de, de, de lo que estoy hablando acá. El cutil esa cuestión que está ahí al otro lado, que es como una cuestión con dos ojos Que está al lado derecho de la pantalla Y que está protegido por un campo fuerza Nuestro amigo Yards ¿eh? esa mosquita que se está moviendo ahí, que está moviendo las manos rápidamente Que en este momento le acaba de llegar a un disparo Bueno, entonces, el cutil nos disparaba una bala teledirigida Que nosotros teníamos que esquivar Y además, disparaba un cañón un cañón solar y todo ese tipo de cuestiones que salían en el manual pero teníamos que esquivarlo una vez que nosotros le destruíamos el campo de fuerza y lo podíamos tocar o, o dejar nuestra marca en el, en el cañón se activaba nuestro cañón que estaba apto para poder dispararle a él eso era más que todo eso era todo el juego pero la gracia estaba que cuando uno iba avanzando se iba poniendo más rápido y ahí es donde uno tiene que ir haciendo puntaje. Y es donde realmente se veía la estrategia del jugador. O las habilidades. Bueno, estamos aquí probando Yards Raven, Un juego del año 1981 entonces. Aquí está nuestro cartridge de Atari. Para que vean que está en nuestra colección. Y lo vamos a probar y vamos a dejar un récord o una pequeña marca. No vamos a dejar la marca mundial, pero vamos a jugarlo. Para que lo vean. Ya le vamos a dar a nuestro atari a nuestro atari y parte cero nuestro puntaje y las cuatro son las vidas el sonido totalmente altero sonido atari 2600 bueno ahí me acaban de matar una vida del cañón que utiliza. me anda brígido entonces como pueden ver nuestro amigo Jars que no se parece para nada de la carátula Puede disparar hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, para todos lados. Y cada cierto tiempo el cañón cutil no está disparando balas. Además de este de esta bala teledirigida que nos dispara cada rato. Bueno, esta cuestión que ven acá, que es como de muchos colores, en nuestra zona segura, que en nuestra zona segura a nosotros, a nosotros no nos va a pasar nadie con el con el la bala teledirigida, pero sí nos va a matar la bala del cañón del otro lado. Entonces cómo funciona esto. Nosotros tenemos que destruir su campo de fuerza rápidamente no es necesario destruir todo el campo de fuerza para pasar al siguiente nivel esquivar sus balas, también podemos... tenemos estos esta, este escenario infinito que podemos escapar hacia arriba hacia abajo entonces ya le vamos a destruir todo su campo de fuerza vamos a tener cuidado con la bala que nos sigue Uy paro, dos dos y ahí le, le vamos a dar entonces una vez que ya tenemos todo limpio lo que tenemos que hacer es ir a dejar nuestra nuestro huevo a nuestra nuestra marca al, al cañón vamos a esperar que nos dispare lo tenemos que tocar y si se si fijan al lado izquierdo se activó como bueno no es un cañón pero es como gráficamente no es un cañón pero... Es como una bala que está al lado izquierdo. Entonces nosotros tenemos que dispararle Tenemos que tra tratar de atuntarle a este compadre. A ver. Ahí va. La activamos también y no la dimos. Entonces tenemos que volver a tocarlo. Se activa nuestra. nuestra nuestro cañón y tenemos que achuntarlo. No, no. Bueno, cuando uno lo va a tocar hay que tener cuidado que no se convierta en eso. ¿Ya? Vamos. Ahí y ahí lo dimos cuenta en realidad pasamos al primer nivel porque son dos niveles 6.520, dos vidas bueno aquí es lo mismo solamente que el campo de fuerza de, de nuestro enemigo es diferente ya ya ahí se transformó nuevo lo activamos vamos a tratar de esto y es lo que es más complicado ¿sí? porque el campo de fuerza se mueve es continuo una culebra. Ya, vamos a ahí. ya... Ya... Vamos a tocarlo rápido. Bien, puta que estamos bien, estamos bien. ¿Y cuánto puntaje? 16.076. Ya. Eh. Vamos a hacer la corte. Súper rápido. Bueno... La gracia es que el juego cada vez que vais va matando más más rápido a tu enemigo, o sea, o sea, va a ir pasando a niveles, está ¿eh? o sea, poniendo más rápido. A ver, párame. Vamos a ir rajado acá. Perfecto. Nos ponemos acá del otro lado. 21.626.99. Fíjense que la bala teledirigida nos va siguiendo más rápido. Por eso es que el mono se mueve tan rápido. Uno, uno, por ejemplo, al partir el juego dice Puta, pero uno se mueve rápido, no así nunca te va a matar. Pues. Claro, pero la velocidad del juego va avanzando. Entonces esa es la, esa es la gracia de los juegos de Atari, bueno. ya, esperemos que se transforme. Ahora la vamos a disparar. Ey, es una buena puntería. Perfecto, 31.531. Vamos. A a la rápida. A la, la rápida no, a ver. Oh, apurón yo Bueno, eso hay que tener cuidado. Hay que esperar que se transformen o que te vayan a disparar y después te va a atacar. Porque toma un rato que, que se les descargue el cañón al, al enemigo. Pero esperemos a que, a que nos dispare. Ojo que en la zona segura no se puede disparar. Ya ahí nos va a disparar. Ya nos vamos. Vamos, muere. Vamos. Ahora, ahora sí que te doy. Ahora sí que te doy, maldito cañón. Ahí bueno. Vale. Bueno. Ahora se va poniendo más rápido. Bueno, eso más que todo Jazz Revenge En esos tiempos. Después acompañar a la mamá a la feria, comprar y todo y de Llegar a jugar Yard Revenge Era espectacular, que.. ¿Qué quieren que les diga? No? Vamos, muere no, no, no, al menos este es uno de los buenos juegos No como el... LT o otras cuestiones pencas que hay en... Vamos a revisar después otros más Tranquilo Uy, disparé mi cañón Llegamos, Eso es muy bueno. Ahora, ahora lo matamos. Exacto. Ven, que cada la velocidad igual como que nos va afectando un poquito más. 47.479, tratemos de llegar a las 50 lucas. Miren, como me dispara ahora, pues bueno, ahora está más rápido. La bala te sigue súper rápido. ahora se dieron cuenta, miren miren la velocidad de esa bala wey. vamos, quiero matarla una vez más ya si la paso el próximo nivel va a ser complicado te hoy esa bala te es la que más molesta y la que al principio uno me dice va esta bala fácil Ahora Perfecto Ahora sí que se pone Vicky 53, bien Esa bala, esa bala Vamos Vamos Jack Ya uh. está más rápido el cañón Bueno, salió un remake de este juego para la Xbox Live Arcade No tiene nada que ver con la gráfica que están viendo ahora, pero... A mí me gustó bastante, bastante entretenido. el juego. Tiene muy buena gracia, sí. Muy buena gracia. Y bueno, la historia es como la misma. Solamente que... Ahí manejáis una mina. Manejáis una mina, no. Manejáis un yard. Como, como decía el manual de Dari, que era... Un, un, un insecto. Una mina con, con forma de, de, de bicho. Oye, está complicado, ¿no? Oh, cagamos. 61.303 ese es nuestro récord en el juego del recuerdo en Yards Revenge tal vez no es mucho pero lo analizamos y lo vimos espero que les haya gustado este jueguito Yards Revenge para lo, los coleccionistas de Atari o para la gente que, que le gusta recordar esas tardes de calor ¿m? donde se jugaba Yards bueno, les dejo un abrazo estimado no se pierdan esta nueva sección de Atari 2600 que la vamos a llenar con juegos Atari que son muy entretenidos Así que eso, pues, estamos en contacto. Recuerden dar like y nos vemos en otro jueguito del recuerdo de Atari 2600. Que estén bien, chao. Vamos a cancelar eso, así nuestro Atari. Que estén bien.